Vamos a pintarnos un hepatocito, que ya sabéis que los hepatocitos y los conductos biliares eh, se encuentran de forma un poco difícil de dibujar. Vamos a seguir este esquema que tenemos, vaya, que tenemos aquí. Eh, dos hepatocitos, vamos a ver estos dos hepatocitos que tenemos aquí con su conducto biliar y dos sinusoides que pasan a los lados de los hepatocitos es decir tenemos los hepatocitos que entre dos hepatocitos hay un canalículo biliar y a los lados de los hepatocitos, por lo que es la membrana basal, tendríamos pues, los, los sinusoides. Aquí tendríamos un sinusoide y aquí tendríamos otro sinusoide. Bien, los hepatocitos eh, van a captar moléculas del, eh, de los sinusoides moléculas nutritivas o moléculas tóxicas hacia el sinusoides por eh, transportadores y van a realizar eh, procesos de tosificadores y van a exportar hacia la bilis por medio de transportadores que gastan ATP Vamos a transportar de forma activa aniones orgánicos, vamos a transportar cationes orgánicos, también por transportadores que gastan ATP, cationes orgánicos, vamos a, a transportar también por ATP sales biliares y también va a haber transporte de colesterol, Va a haber transporte de fosfolípidos. Los hepatocitos tienen, como todas las células del organismo, tienen también bombas activas que van a sacar sodio y e a introducir potasio dentro de la célula. Por lo tanto, hay un gradiente de sodio importante que hace que haya transportadores que puedan cotransportar cosas con sodio. Estas células. Tienen también canales de cloro hacia el interior, hacia la membrana apical de, del canalículo. Se va a secretar cloro hacia el canalículo. Entre los hepatocitos hay uniones estrechas, aunque son uniones estrechas ni muy densas ni muy laxas, una cosa intermedia. Permiten el paso de agua. Permiten el paso de agua y el paso de sodio, es decir, pasa sodio. Para neutralizar la carga negativa del cloro, pasa agua para, eh, por la osmolaridad, puede pasar agua por los hepatocitos y puede pasar agua también por orinas al interior. De manera que se secreta agua, electrolitos, eh, incluso se secreta también bicarbonato por transportadores. Y todas estos, estas moléculas que se transportan de forma activa, es decir, gastando ATP, todos estos procesos, fijaros que gastan ATP, una gran parte de estas moléculas también tiene transportadores en la membrana basal y también se recatan. Hay transportadores de aniones orgánicos, transportadores de cationes orgánicos, de sales biliares que introducen en el hepatocito todas estas sustancias. Bien, pues estas sustancias se van a, a producir en los canalículos y de los canalículos van a pasar a los conductos biliares. Y en los conductos biliares las células de los conductos biliares van a modificar ...esa secreción... ...bueno, además de, de... ...entre estas uniones estrechas... ...pasar agua... ...pasar sodio... ...también van a pasar otras sustancias... ...otras moléculas... ...como la glucosa... ...aminoácidos... ...es decir, daros cuenta que por los sinusoides... ...nos llega una gran cantidad de sustancias... ...y de los sinusoides pasan... ...incluso glucosa, aminoácidos... ...y otras sustancias pasan al interior de la secreción biliar bueno pues la secreción biliar una vez que pasa por los conductos biliares estos conductos biliares modifican la secreción y modifican la secreción intercambiando eh, iones es decir van a liberar más bicarbonato van a recaptar un poquito de cloro a veces van a secretar cloro porque van a tener canales de cloro, los canales de la fibrosis quística, recordáis estos canales, y estos canales de cloro de los, de, de los conductos biliares se van a estimular por secretina y por neurotransmisores del sistema nervioso entérico, por ejemplo el VIP. ¿Eh? Todas estas sustancias tienen receptores que lo que hacen es aumentar el AMP cíclico y el AMP cíclico abre canales de cloros y se secreta más agua, acaba secretándose más sodio, más agua y más bicarbonato. Además, estos conductos biliares, además de secretar, también reabsorben, ¿Eh? se reabsorbe parte de la glucosa y de los aminoácidos que se han escapado, digamos a los canalículos, se reabsorben por estas células, de los conductos. Ha dicho que se glucosa y aminoácidos. aminoácidos, hay más cosas que se... Que, eh, también el glutatión, que es uno de los, uno de los compuestos que se utilizan para, para detoxificar tóxicos, el glutatión también se modifica. Se modifica por unas enzimas que ahora veremos. Bien, esto es lo que os había contado, los transportadores activos, ácidos biliares, aniones orgánicos, cationes orgánicos... Eh, la secreción ductal, los conductos que, como siempre sabéis, modifican la secreción primaria esa que teníamos, eh, se va a producir una secreción que, como las uniones no son demasiado estrechas, pues va a ser una secreción que va a ser isotónica, y parte de la modificación de las sustancias, eh, el glutatión, se modifica por una enzima que es la gamma glutamil-transpestidasa. Esto tiene una importancia clínica, esta enzima, porque esta enzima se suele utilizar, la GGT, gamma glutamil para detectar a veces tumores de origen biliar. En algunas eh, enfermedades biliares dan una afectación de, de esta enzima. Vale, daros cuenta cómo se dispone la circulación en las triadas estas de las que hablábamos, en los espacios periportales, los eh, conductos biliares, que son estos que tenemos aquí en verde, veis que van eh, irrigados por circulación, de manera que una gran parte de lo que se recapta en estos canalículos pasa otra vez a la circulación. Canalículo biliar se continúa por los conductos biliares, que veis que las células de los conductos biliares ya son células eh, considerable, que tienen un volumen considerable porque tienen una gran cantidad de procesos y de transportes, se continúan con los conductos biliares interlobulares, acaban en los conductos hepáticos, los conductos hepáticos tienen dos posibilidades, o pasar al cístico, o pasar, pasar al cístico, perdón, este conducto que hay aquí, el conducto cístico, o pasar al colédoco. Entre comidas, lo que, vamos a, lo que va a pasar es que este esfínter, que es el esfínter de Odi, está cerrado. Y como está cerrado, la bilis no puede pasar hacia el duodeno y pasa por el cístico hacia la vesícula biliar. Y en la vesícula biliar se queda retenido. Y la vesícula biliar tiene una propiedad importante que es que reabsorbe agua. Y por lo tanto, el contenido dentro de esta vesícula biliar va a ir disminuyendo con el tiempo. Composición de la bilis, quitando los productos tóxicos, la, la composición más importante que va a tener la bilis, sobre todo... Van a ser tres tipos de compuestos: ácidos biliares, colesterol y fosfolípidos. Se colocan en unas micelas que son cilíndricas, tendríamos aquí los ácidos biliares que son estos compuestos naranjitas, que son ácidos biliares conjugados. Los ácidos biliares son unas moléculas anfipáticas, que quiere decir que tienen una parte que se disuelve en agua y otra en lípidos, y por lo tanto están en la superficie, con la parte que se disuelve en agua eh, de cara a la superficie y la parte que se disuelve en lípidos hacia el interior y los fosfolípidos haciendo una especie de pseudomembranas y el colesterol en la parte interna. Estas micelas cuentan, desde el punto de vista osmolar, como si fueran una partícula. ¿Eh? Aquí, eh, cuanto más grande tengamos la micela, pues digamos que la osmolaridad se hace más pequeña, es decir, si tenemos dos partículas, dos micelas, tienen más osmolaridad que una sola micela. Y lo que pasa cuando se va concentrando la bilis, sobre todo en la vesícula biliar, es que las micelas se hacen más grandes. Con lo cual, aunque se reabsorba agua, la osmolaridad no varía, ¿eh? porque van, a, van a disminuyendo el número de micelas. Este es el mecanismo de reabsorción biliar. El mecanismo de reabsorción biliar se debe sobre todo a estas bombas de sodio-potasio que hacen que disminuya, que aumente mucho el sodio en esta parte vaso, eh, vasolateral de las, de las células del epitelio biliar y pase cloro. En la vesícula biliar fue el primer epitelio en el que se demostró la absorción de agua. Se demostró tanto que hasta que se veía al microscopio se pudo ver cómo se hinchaban estas, estas zonas vasolaterales de agua, es decir, cómo pasaba el agua a estas zonas. Es, es decir, aunque parezca curioso, es el primer epitelio. Sí, porque cuando tú absorbes agua aquí, podías pensar que como tienes eh, las micelas... Aquí se queda menos agua y más partículas, aumentaría la osmolaridad, Pero lo que sucede cuando eh, disminuyes la cantidad de agua es que estas dos micelas se hacen una, estas dos micelas se hacen una y esta se hace una, con lo cual la osmolaridad no varía, es isotónico. O sea, la secreción, que aunque absorbas agua no se hace más, no aumenta la osmolaridad. Bien, ¿y cómo, vamos, cómo se regula la secreción? Pues la secreción, de la secreción podemos eh, separar dos tipos de cosas. La síntesis, la síntesis, sobre todo de ácidos biliares, que son la, la más, eh, el, el compuesto más abundante de la bilis, y esta síntesis de ácidos biliares va a depender del aporte de ácidos biliares, llegada de ácidos biliares desde el intestino o reciclado, depende la síntesis de esto. Luego vamos a tener lo que es el volumen de secreción o volumen de bilis. El volumen de bilis va a depender sobre todo de la cantidad de agua, de la secreción líquida de agua. Y este volumen de bilis va a depender sobre todo de dos cosas de la secreción ductal es decir, la secreción líquida de los conductos que va a depender sobre todo de secretina y del sistema nervioso entérico y además de la eh, Motilidad de la, de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio y cuando se contrae pasa la cantidad de líquido, por lo tanto de la contracción biliar. Y la contracción biliar va a depender de la colecistoquinina y del sistema nervioso, tanto del sistema nervioso extrínseco, vago, como del sistema nervioso entérico. Y aquí lo tenemos dibujado. La síntesis hepática depende de la vuelta por la circulación enterohepática de las sales biliares, que reciclamos otra vez el intestino. Es decir, cuanto menos sales biliares vuelvan, más estímulo de síntesis. Eso lo vamos a ver a continuación. La secreción líquida o el volumen líquido va a depender de la secretina, la secretina estimulada por el ácido que entra en el duodeno, ácido que entra en el duodeno estimula la secreción de secretina, la secreción durante, específicamente durante la fase intestinal estimula la secreción ductal de agua y bicarbonato. Y las grasas y aminoácidos o péptidos que entran en el duodeno estimulan a la colecistoquinina. La colecistoquinina actúa por dos mecanismos. La colecistoquinina hormonal actúa sobre la vesícula. Vimos ayer que la vesícula biliar tenía receptores de colecistoquinina de tipo A o de tipo 1. Estos receptores están en el músculo de la vesícula biliar y eh, la colecistoquinina puede actuar sobre ellos directamente produciendo su contracción y también la colecistoquinina puede actuar de forma indirecta puede liberarse en el intestino actuar sobre eh, los nervios sensitivos neuronas sensitivas que van al sistema nervioso central y estimulan el vago y el estímulo del vago produce también contracción de la vesícula, es decir, por esos dos mecanismos eh, se puede producir contracción. Nosotros llamamos sustancias coleréticas a las que actúan como la secretina, es decir, a las que aumentan el volumen de líquido, de líquido biliar. Y llamamos sustancias colagogas a las que actúan como la colecistoquinina, es decir, a las que aumentan la contracción de la vesícula biliar. Eso se suele utilizar en general para hablar, por ejemplo, de fármacos, cualquier tipo de fármacos. Este fármaco es colerético, o sea, aumenta el volumen de líquido. Este fármaco es colagogo, lo que hace es aumentar la contracción de, de la vesícula biliar. La contracción de la vesícula biliar, por lo tanto, vosotros os imagináis que se da en la fase intestinal, de, de la digestión, y es cierto, si vemos aquí, por ejemplo, un, eh, una manometría, es decir, el aumento de presión dentro de la vesícula biliar, fijaros que aquí damos de comer, aquí está la comida, y un tiempo después, pues no sé qué tiempo es este, pero seguramente el tiempo que tarda el alimento en pasar al intestino, empieza a contraerse la vesícula biliar, fijaros estas contracciones, como aumenta el tono y aumenta el Contracciones que esto seguro que si lo vemos con un tiempo más amplio serán contracciones de este tipo, mientras dura el, toda la fase intestinal. Pero fijaros que en ayuno, que es esta, eh, cuando veíamos aquí en el estómago, porque esto es el antro del estómago, esto es estómago, Y en el estómago veíamos el complejo mayor migratorio, que tenemos aquí la fase 3 del complejo mayor migratorio, y después de introducir la comida, disminuye la presión, pero aumentan el número de contracciones, pero con menos presión. Pero este es el periodo digestivo del estómago. Y aquí tenemos las fases 3 del complejo mayor migratorio. Y lo que vemos es que la vesícula biliar también se contrae en la fase 3, es decir, que el complejo mayor migratorio no solamente eh, se produce a nivel del estómago, a nivel del intestino, sino que también en, las, en los tractos biliares también tienen músculo liso y también hay un pequeño aumento de presión durante la fase 3 del complejo mayor migratorio. Igualmente, como veíamos en el páncreas, también había una liberación de tripsina en la fase 3 del complejo mayor migratorio. O sea que es que no es que sea inmóvil completamente excepto durante la comida bueno y pasamos a cómo se sintetizan los ácidos biliares vamos a ver un poco, poco a poco tenemos los dos hepatocitos los ácidos biliares son, eh, ¿Lo habéis visto esto en bioquímica? No. Los ácidos biliares derivan del colesterol. El colesterol sí lo habéis visto. El colesterol es esta molécula. Bueno, esta molécula aproximadamente es así. Que Ya sabéis que cómo se enumeran los, los carbonos. Que este sería el 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, pinto el 7, porque en el 7 tenemos un… ¿cuál es el asunto este? ¿Conocéis bien a la molécula? Bien, sabéis que tiene 27 átomos de carbono. Bueno, pues el colesterol tiene eh, dos posibilidades en el hepatocito, o se sintetiza Se sintetiza el colesterol o se importa. Y se importa por vía de las LDLs, que son estas partículas de lípidos que puede captar el hepatocito, o por los kilomicrones remanentes que traen el colesterol de la dieta y que también lo puede importar. Es decir, bien a partir de que lo importe de fuera o bien a partir de que lo sintetice, ese colesterol va a sufrir dentro del hepatocito los procesos de detoxificación típicos, los tipo 1, procesos de tipo 1, hidrosilaciones, la 7-hidrosilasa, va a poner aquí en el carbono 7 un hidrosilo, por lo menos, y luego va a haber procesos de tipo 2. Y en los procesos de tipo 2 se le va a unir a estos productos el colesterol va a hacer que se transforme, este colesterol por varios pasos va a producir los ácidos biliares primarios que son el ácido cólico y el queno que son los ácidos biliares primarios. ácidos biliares primarios los que sintetiza eh, de nuevo el, el hepatocito. En estos ácidos biliares primarios que se producen por procesos de tipo 1, por hidrosilaciones, lo que hacen es que modifican un poco la molécula esta del colesterol de manera que se queda así como, como plana con OHs en un lado nada más. O sea, la, el, el formato tridimensional hace que tenga... Uno de los lados se disuelva bien en agua y otro de los lados se disuelva bien en lípidos. Por eso es una molécula anfipática. Bien, en los procesos de tipo 2, recordáis que lo que hacíamos era conjugar, conjugar las, las moléculas con otros productos. Y aquí lo vamos a conjugar con aminoácidos. Y vamos a conjugarlos con glicina, el aminoácido glicina o el aminoácido taurina. Es decir, aquí tendríamos pues, ácido glicocólico, si lo que se le ha puesto aquí es una glicina o ácido taurocólico si lo que se le ha puesto es una taurina. Y así sucesivamente. Glicoqueno desoxicólico, taurodesosicólico, total, que aquí tendríamos uno, dos, tres, cuatro tipos de ácidos biliares conjugados. ¿Eh? Es decir, aquí en este paso tendríamos ácidos biliares conjugados. Ácidos biliares primarios conjugados. Primarios conjugados. Ácidos biliares primarios, biliares conjugados. Y estos ácidos conjugados tienen un transportador activo, es decir, que gasta ATP, por el que se exportan al canalículo biliar. Bien, estos ácidos biliares conjugados pasan a la bilis, de la bilis van a ir al duodeno y en el duodeno van a servir para la digestión de los lípidos a lo largo de todo el, el duodeno, el yeyuno. Y en el hílion hay unos transportadores que son transportadores activos secundarios, lo cual quiere decir que lo que hacen es que aprovechan el gradiente de sodio para captar sodio, meter sodio hacia el interior, esto es el hílion, y al mismo tiempo meter el ácido biliar conjugado. El ácido biliar conjugado es un poco hidrosoluble, eh, se capta y va a la circulación portal y por la circulación portal llega a los sinusoides, pasamos aquí por los sinusoides hepáticos y hay transportadores en el hepatocito que recaptan este ácido biliar conjugado. Este ácido biliar conjugado está ya conjugado y puede pasar otra vez por medio de estos transportadores activos que gastan ATP a ser secretado otra vez. Por lo tanto, esto eh, lo llamamos circulación enterohepática, es decir, y por esta circulación enterohepática nosotros lo que hacemos es recaptar esos ácidos biliares conjugados. Ahora bien, no todos son captados, y los que no son captados pasan al intestino grueso, estamos en el ilión, pasamos al intestino grueso, y aquí las bacterias... los van a modificar y los van a deconjugar. Los deconjugan, le quitan la taurina o el, el aminoácido y además los modifican un poquito. Y estas modificaciones nos van a dar lugar a lo que son los ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares secundarios van a ser, del, a partir del ácido cólico, van a ser el ácido de desoxicólico y el ácido litocólico. Hay más, pero bueno, estos son los más, los más abundantes. Litocólico. Y estos son los ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios son más liposolubles, que los conjugados no están conjugados se reabsorben por el colon pasan a la circulación como son un poquito, eh, un poquito liposolubles van eh, medio unidos a la albúmina llegan también por la circulación portal al hepatocito y en el hepatocito hay sistemas también de recaptación de estos ácidos biliares secundarios una vez que llegan al hepatocito el hepatocito o bien lo retransforma por procesos tipo 1 o bien simplemente por procesos tipo 2, les añade glicina y taurina y los exporta por estos transportadores. Es decir, el hepatocito lo que secreta al canalículo biliar van a ser no solo los ácidos biliares primarios conjugados, sino también los secundarios conjugados, es decir, que vamos a tener... Eh, exportándose por aquí hacia el canalículo, ácido glicocólico, taurocólico, ácido glicodesoxicólico, ácido taurodesoxicólico, es decir, un conjunto enorme de ácidos biliares, siempre conjugados, porque este transportador reconoce los conjugados y los secreta conjugados, pero tanto primarios como secundarios. Y este otro transportador que tenemos en el Lilion, va a recaptar los ácidos biliares conjugados, tanto que sean primarios como que sean secundarios. Eh, eh, daros cuenta que dan vueltas por aquí, primarios, secundarios, simplemente que cuando nos falten ácidos biliares, porque por el motivo que sea, imaginaros, tenemos una diarrea, y en la diarrea, pues es que no le da tiempo a recaptarse a los ácidos biliares, esto va tan deprisa que, que perdemos por heces, un montón de ácidos biliares. Eso va a hacer que aumente la síntesis de ácidos biliares. Y los que se van a sintetizar más son los primarios, que son los que sintetiza el, el hepatocito. Pero por lo demás, siempre que haya una recaptación normal, pues estaremos secretando biliares, ácidos biliares primarios y secundarios. Bien, y esto sería más o menos lo mismo que os he contado: ácido cólico que no desoxicólico, los primarios. De sosicólico, litocólico secundarios. También he puesto aquí el urso de sosicólico, que es uno rarito. No lo había puesto porque era rarito y tenemos muy poco, pero eh, el, el interés que tiene este es que este ácido biliar secundario se está utilizando ahora para aumentar la secreción biliar. El nombre de urso viene de oso, y es que los chinos utilizaban la, el, el ácido biliar de los osos precisamente para aumentar la secreción biliar. Y ahora se está utilizando... Sí, la, lo que sintetiza, o sea, cuando tenemos una falta de ácidos biliares, porque no recaptamos, cuando recaptamos recaptamos, recaptamos tanto primarios como secundarios. Cuando los perdemos, el hígado va a sintetizar, ya veremos ahora, por un mecanismo de retroalimentación, va a sintetizar más ácidos biliares. Y cuando, estamos recaptando el, el vamos, cuando no estemos recaptando, el hepatocito va a producir más ácidos biliares primarios y vamos a estar secretando más ácidos biliares primarios. En condiciones normales estaremos secretando pues, tanto primarios como secundarios. Bueno, yo os decía que el uso de psicólico, quitando que tiene una aplicación farmacológica actualmente, por eso lo cuento, pero digamos que los más abundantes en nuestra secreción son el psicólico y el litocólico. Eh, en números, solo para que tengáis una idea, la síntesis diaria de ácidos biliares es muy pequeñita y es igual que la que se pierde. Fijaros, síntesis entre 0,4 y 1,2 milimoles, excreción fecal, 0,4 y 1,2 milimoles. ¿Por qué? Porque realmente lo que secretamos es mucho. Fijaros que se secreta entre casi 50 milimoles al día. Pero esta secreción, esto que se secreta, se recapta. Y muy poquito, muy poquito, se excreta en, por riñón. Es decir, alguno de estos ácidos biliares, no lo recapta el hígado, pasa a la circulación general, pero prácticamente se pierde muy poquito por riñón. Es decir, que la excreción fecal es la más abundante. Eh, ¿Cómo se organiza esta, esta retroalimentación? Pues los ácidos biliares que se reabsorben actúan dentro del núcleo del hepatocito en un receptor y este receptor lo que hace es controlar tanto la cantidad de transportadores como la actividad de la 7- hidrosilasa. Esta, esta actividad de la hidrosilasa, si tenemos mucha recaptación, se inhibe y, por lo tanto, no sintetizamos más ácidos biliares. Por lo tanto, no nos gastamos tampoco colesterol en eso. Uno de, los, uno de los mecanismos que se ha pensado para disminuir la cantidad de colesterol sería pues eh, bloquear esta recaptación de ácidos biliares de alguna manera. Bloqueamos la recaptación de ácidos biliares y el hígado se ve obligado a eh, producir muchos ácidos biliares, gastarse mucho colesterol en eso. Bien, eso podría ser una solución, lo único que no sabemos es si eso afectará a la síntesis de colesterol de otra manera y entonces no nos valdrá de nada. O sea, es decir, todavía no sabemos completamente cómo se cómo son todos los mecanismos de regulación del colesterol. Pues hacemos cosas, pero no todas las sabemos exactamente. Bien, este son el mecanismo de ácidos biliares. Bien y vamos a ver la eliminación de bilirrubina. La bilirrubina la eliminamos, es decir, el objetivo es eliminarla por la bilis. Tenemos eh, muchos hematíes ya sabéis que tiene una vida media... ¿Qué vida media tiene el hematí? 120 días, por lo tanto tenemos una destrucción de hematíes constante. Y de estos hematíes el hierro lo reservamos, lo reciclamos, pero el grupo hemo eh, de la hemoglobina, ese grupo hemo es de donde procede la bilirrubina. Ese grupo hemo es utilizado por las células del retículo endotelial que hacen varios pasos, biliverdina, bilirrubina, y la bilirrubina pasa a la sangre. La bilirrubina es una molécula liposoluble y se une a la albúmina. Esta molécula que es la bilirrubina va aquí unida a la albúmina, y curiosamente a veces en clínica esto lo llaman bilirrubina libre, no os dejéis confundir, el que, el que se llame libre no quiere decir que, es que esté suelta, está unida a la, a la albúmina, pero se la llama libre para distinguirla de la conjugada, que la conjugada es la que va a producir el hígado, bilirrubina libre, la que va unida a la albúmina. Bien, tenemos en el plasma bilirrubina libre unida a la albúmina, cuando pasa por los sinusoides hay unos transportadores específicos en el hepatocito que son capaces de captar la bilirrubina libre. La ayuda a la albúmina, ya os dije que la albúmina curiosamente ayuda a muchas de estas moléculas justamente a que las capte el hepatocito. Y una vez que entra dentro del hepatocito sufre un proceso que es un proceso de tipo 2. Proceso de tipo 2 y es que se le unen dos moléculas de ácido glucurónico y se forma glucuronato de bilirrubina. Vamos a tener una molécula que es la bilirrubina conjugada. Bilirrubina conjugada, que es el bilir, el glucoronato de bilirrubina. Este glucoronato de bilirrubina pasa por lo que teníamos los, el transportador de aniones orgánicos pasa dentro del canalículo. Este transportador es un transportador que consume ATP. Estos transportadores que consumen ATP pasan el, cualquier contenido contra contragradiente. Ya sabéis, se gasta energía para que no haga falta que, es que haya mucha cantidad dentro del hepatocito. Haya lo que haya, se va a movilizar dentro del canalículo. Bien, y eliminamos la bilirrubina. La bilirrubina, aunque es un producto de desecho, es muy interesante porque está coloreada. Y como está coloreada, nos vale mucho para ver enfermedades del hígado, nos vale como, prácticamente como diagnóstico, por eso eh, lo vemos con un poco de detalle. Bueno, vamos a verlo. Volvemos al hepatocito al canalículo, viene la bilirrubina conjugada, perdón, libre, unida a la albúmina, se capta por este transportador en el hepatocito, se une y se conjuga, pasa por los transportadores activos al canalículo biliar, del canalículo biliar va a pasar al duodeno, Y en el duodeno vamos a tener la bilirrubina conjugada y esta bilirrubina conjugada al paso por el, el tubo intestinal, sobre todo por el intestino grueso, las bacterias del intestino van a transformar esta bilirrubina en urobilinógeno y en estercobilinógeno. El urobilinógeno es liposoluble, es capaz de absorberse por el intestino grueso, pasa a la circulación, pasa a la circulación portal, después a la circulación general, no parece que haya gran interés por el hepatocito en recaptar el urobilinógeno, pasa a la circulación general y de la circulación general pasa a ser excretado por el riñón. El urobilinógeno es eh, liposoluble, y por lo tanto va unido a la albúmina, pero va unido a la albúmina de una forma un poquito más laxa que como iba la hemoglobina. Y por lo tanto al paso por el riñón se separa fácilmente de, de la albúmina y pasa a excretarse dentro en, el, en la orina. Por lo tanto en la orina tendremos urobilinógeno. Y este urobilinógeno se oxida y forma urobilina. que es la que da la coloración amarilla de la orina. O sea, parte se oxida, parte no se oxida. vamos a tener urobilinógeno y urobilina. Y la estercobilina, eh, perdón, el estercobilinógeno es lo que va a dar el color marrón característico de las heces. ¿Interés que tiene esto? Que cuando la bilirrubina, esta bilirrubina conjugada, no pasa por algún motivo al intestino, las heces tienen color claro. Eh, eh, nos van a dar una pista de que hay esas heces de color claro, algo pasa con la secreción biliar que no está funcionando, no está saliendo porque no tienen color. Y luego el oro, eurobilinógeno en la orina es eh, un producto que podemos medir y también podemos ver eh, eh, qué tipo de, de problema podemos tener. Por el riñón va a pasar también la bilirrubina que habíamos llamado libre, que es la que no va conjugada. Esta bilirrubina que, que no va conjugada eh, pasa por el riñón pero está muy unida a la albúmina y por lo tanto no pasa a la orina. Es decir, esto que tenemos aquí sería la bilirrubina que nosotros llamamos libre, que es la no conjugada. En este proceso de tipo 2 que teníamos aquí, en el, por el que conjugábamos la bilirrubina, esta bilirrubina conjugada, ya decíamos que pasaba por este transportador que gasta ATP, pero no toda la bilirrubina conjugada es capaz de pasar a la bilis. Y hay también eh, algún otro transportador que permite la salida de bilirrubina conjugada hacia la sangre. Y por lo tanto vamos a tener... En la sangre vamos a tener bilirrubina libre, no conjugada, vamos a tener bilirrubina conjugada y podemos tener también urobilinógeno y esto nos va a dar pistas. ¿Cómo se mide en clínica de estos compuestos que hemos visto? ¿Cómo se miden? Pues se van a medir de esta forma que os estoy contando aquí. Vamos a tener una bilirrubina que podemos medir de forma directa, que es la conjugada. Fijaros, esto sería plasma, y en el plasma tenemos bilirrubina libre, que va unida a la albúmina, y bilirrubina conjugada que no va unida. Si a este plasma se le añade un compuesto que, por el que la bilirrubina que no va pegada a la albúmina va a dar una coloración diferente, tenemos una coloración que, que a la que llamamos bilirrubina directa. Esta coloración depende de la bilirrubina conjugada. Si nosotros al plasma le damos un compuesto que solubiliza, que despega a la bilirrubina de la albúmina, tenemos aquí la albúmina separada, la bilirrubina libre y la conjugada que no iba unida, ahora cuando damos ese mismo compuesto que produce una coloración especial con la bilirrubina, tenemos lo que sería la bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina conjugada más la bilirrubina libre. ¿Eh? Esto es lo que tendríamos. Es decir, que con esto vemos que la bilirrubina directa es menos que la bilirrubina indirecta, que sería la bilirrubina libre. Bilirrubina indirecta, la que procede directamente de la rotura de los, de los hematíes, es la bilirrubina indirecta y es la que hay en más cantidad en sangre. Y hay menos cantidad en sangre de la que está conjugada ya por el hepatocito. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos una hemolisis grande, hay una ruptura muy grande de matíes, y entonces lo que tenemos es un aumento de qué tipo de bilirrubina? De la libre. Tenemos un aumento de bilirrubina libre. ¿Qué tendremos en el intestino? ¿Qué llegará al intestino de esta bilirrubina? Al hepatocito le llega mucha bilirrubina libre, por lo tanto puede conjugar mucho más conjuga más tendremos un aumento de bilirrubina conjugada liberamos esa bilirrubina conjugada al duodeno va por el intestino las bacterias las transforman en urobilinógeno hay también aumento de urobilinógeno en sangre veremos más bilirrubina libre porque tenemos bilirrubina libre mucha y aumento de urobilinógeno y en orina veremos que aumenta el urobilinógeno ¿vale Ahora vamos a suponer otro problema diferente. Ahora lo que tenemos es que eh, las vías biliares por algún motivo están obstruidas, no pasa secreción biliar hacia el intestino. No es ningún problema de que se rompan más hematies ni nada, pero mmm, la bilirrubina conjugada que tenemos aquí no pasa al intestino. Por lo tanto, en el intestino tenemos menos bilirrubina conjugada. Como tenemos menos bilirrubina conjugada pues no tenemos tampoco urobilinógeno. Si no tenemos urobilinógeno, en orina vamos a tener menos urobilinógeno. De esta bilirrubina conjugada que está en el hígado, como no pasa a las vías biliares, una gran parte, en lugar de pasar a las vías biliares, pasa a la sangre. Y tendremos en la sangre un aumento de bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada sí que se filtra por el riñón, y se filtra por el riñón y tenemos un aumento de bilirrubina conjugada también en orina. ¿Eh? Y esto, a esto lo vamos a llamar coluria. Este aumento de bilirrubina conjugada, eh, ¿se ve? No sé si se ve, pero Bueno, esa es una orina normal, que veis que es un amarillo más clarito, y esto es una especie de color más oscuro, anaranjado, que es el color que da la bilirrubina conjugada en la orina, que es lo que se llama coluria. Eh, daros cuenta que los síntomas externos, tanto de que aumente la bilirrubina libre como la conjugada, así en la piel, es lo que llamamos histericia. Y vamos a tener histericia tanto eh, por aumento de bilirrubina libre, tanto porque se nos rompan un montón de matíes, como porque haya un aumento de bilirrubina conjugada. Los dos están en la misma sintomatología así externa. Pero por este tipo de, de medidas, nosotros podemos ver por dónde se andan los tiros, si es por, porque se está eh, aumentando mucho la bilirrubina libre o porque está aumentando la bilirrubina conjugada. Bueno, ya lo dejamos aquí. Sí. Cuando hay más bilirrubina en el intestino vamos a tener más urobilinógeno también. ¿La conjugada? No, tendría que ser proporcionalmente ligerísimamente mayor, pero solo ligeramente. O sea, en proporción sería un poquito mayor, pero sería mucho mayor la bilirrubina libre.